Vamos a otro y lo habíamos iniciado, estamos esperando la conferencia de prensa por parte de las autoridades a propósito de los 36 reos del penal de San Pedro que han sido trasladados a otros recintos a raíz de las denuncias de extorsión que se han presentado. Veamos. Bueno, se ha podido identificar a algunos privados de libertad que han venido realizando ciertas eh, situaciones irregulares, ciertos eh, actos eh, eh, delictuales ¿no? al interior del recinto. Esta jornada, 36 deos del penal de San Pedro fueron trasladados a las cárceles de Chonchocoro y El Abra. La lista corresponde a privados denunciados por extorsión, venta de celdas y otras irregularidades. Mil efectivos fueron parte de este operativo. A raíz de eso de ese seguimiento que se ha hecho las denuncias, de la indagación sobre estos eh, hechos, es de que se identificaran los privados de libertad que han sido trasladados, ¿no? son aproximadamente 36 pruebas de libertad que han sido trasladados a otros recintos penitenciarios, eh, justamente porque realizaban eh, algunas situaciones eh, extorsivas, ¿no? algunos cobros, hechos de violencia. Entre los trasladados están quien fue dueño del bar Catanas, que fue demolido por la existencia de casos de trata de personas para explotarlas sexualmente. Además, el trabajo de inteligencia de la Policía Boliviana determinó que estos señores querían articular grupos de poder, querían extorsionar a los mismos compañeros, y pues es... eso no, no podíamos permitirlo. Es política del gobierno, que el señor ministro lo ha dicho reiteradas veces de que ya no puede haber los autogobiernos de internos. Es así que la policía está tomando el control total de este penal. Estamos sacando todo lo que, con, lo que podría considerarse tal vez un privilegio. Asimismo, durante el operativo se logró hallar drogas, armas punzocortantes, electrodomésticos. Algo que llama la atención es cómo ingresaron estos elementos sin previo control de la policía. Ningún privado de libertad puede tener eh, artículos privados, entre comillas, dentro de su celda. Debe ser en áreas comunes, la 2298 les da, ¿no?, alguna posibilidad de que ellos puedan tener recreación, pero en áreas comunes, no en celdas particulares. Asimismo, con estas requisas se logró recuperar espacios que eran de dominio de algunos privados de libertad, con el fin de usufructuar cobros y proceder con funciones de forma irregular. Y estaban usufructuando estos espacios, ¿no? Tenían tiendas, tenían restaurantes, tenían snacks, tenían pensiones, ¿no? tenían eh, tiendas de abarrotes. Eh, en algunos lugares también hay eh, billares que se han podido detectar.